Francisco de Macorís, ya hablábamos cómo está estructurado, quiénes lo componen, eh, cómo eh, se eligieron, quiénes son parte del Consejo, de la ya, parte ejecutiva de este Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís y dejamos para inquietud en el aire que vamos a hablar, se elaboró un primer eh, plan de trabajo, ¿verdad?, donde estaban incluidas las obras, las prioridades. Eh, de aquí del municipio de San Francisco de Macorís y ya pues, se está trabajando, ya está elaborado un segundo plan. Entonces vamos a ver, le decía al padre, cómo, cómo es este proceso. Tenemos un primer plan, eh, todavía quedan, se está trabajando en pros de, de que se realicen esas obras del primer plan y ya se tiene un segundo plan elaborado. ¿Cómo se maneja esa parte, padre? Sí, mira, ya en lo que tuvimos en la pausa. Eh, voy a pedirle, volver un poco para atrás antes de, de responder la pregunta Porque aquí yo tenía en la hoja, que no lo vimos ahorita Lo de los, los miembros del consejo, si se puede captar Aquí están todos los miembros del consejo Que eran miembros Frízalo del consejo ahí, en el 2016 Y los miembros actuales con cada una de las organizaciones Como podemos ver, ahí están ya decíamos que a Sixto Gavín le sustituyó Rildami. Al profesor Juan Taveras o a la profesora Carmen eh, Santiago de la UAS, el señor Miguel Medina. A Mariel Santo, eh, la profesora Guadalupe. A William Hernández, Sixto Gavín del ADP. A Evelyn de la Cruz le sustituyó en la presidencia de la sala capitular Ariel Marte. Y así sucesivamente cada uno de los alcaldes y las personas que han entrado nuevas a formar parte del Consejo y que son los que van a aparecer eh, en el Consejo, en el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024. Como podemos ver, quise hacer la salvedad porque en realidad tenía la hoja en mano y no, y no, la, y no le hice referencia anteriormente. Sobre lo que me decías, nosotros, como ya hemos eh, informado anteriormente, Ángelo eh, Rivera, que es nuestro técnico, en comunicación con el Departamento de Planeamiento Urbano y Planificación en el Ayuntamiento, ha logrado eh, cruzar las informaciones eh, de las obras que ya están realizadas, concluidas en el Plan Municipal 2016-2020. Recordemos que este es el gobierno municipal del señor Alex Díaz, el anterior alcalde que dicho sea de paso le dio un buen espaldarazo al Consejo, eh, facilitando todo este proceso, aprobando las resoluciones en la sala capitular también junto con la doctora Evelyn de la Cruz, como vimos ahí, para poder aprobar todas las resoluciones que tenían que ver con la conformación del Consejo Económico y Social. Haciendo ese levantamiento de obras inconclusas, obras desarrolladas u obras que no se han iniciado aún, entonces estamos en el segundo momento de la elaboración del Plan eh, de Desarrollo del Municipio. Como podemos ver entonces, incluso eh, le pasé al, al máster un, unas eh, imágenes que podemos compartir ahora, ya decía, en el 2016 tuvimos una sola reunión en la cual, todos los sectores en la ciudad agropecuaria nos reunimos para exponer nuestros proyectos, nuestros planes. Voy a hacer un paréntesis. El, el, el plan de desarrollo no se constituye solo de obras. Son proyectos de desarrollo con una visión de desarrollo, con estrategias, con objetivos, eh, para lograr las obras que se necesitan. O sea, no son las obras las que determinan el plan. No son de hoy para mañana, ni de no, una semana. No, ni son las obras que lo determinan lo determina la visión que tiene cada municipio para su desarrollo, que la expone cada uno de los sectores que componen el Consejo Económico y Social. De ahí parten entonces las obras. Como podemos ver aquí, aquí está un servidor con el actual alcalde y la sala capitular reunido, presentando el trabajo, el Consejo Económico y Social ante las nuevas autoridades del ayuntamiento, a sabiendas de que, el Consejo Económico y Social pertenece al organigrama del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, como una entidad veedora. Por lo tanto, todos los que estamos en el Consejo somos honoríficos. Ninguno de nosotros, porque pertenecemos a cada una de las instituciones... Eso, eso es importante aclararlo, claro. padre, para que... Sí. Todos los que estamos, lo repito, somos honoríficos. Ninguno de nosotros cobra por hacer esta gestión, porque somos una entidad veedora y nos debemos a las instituciones que ya representamos. Lo que hacemos es colaborar con el gobierno municipal, en este sentido, nivel municipal, para poder ayudar a este desarrollo. Como nosotros estamos viendo aquí en la fotografía, es la presentación al señor presidente de la República, que dicho sea de paso, en todas las ciudades que está yendo, está solicitando la presencia de los consejos económicos y sociales. ¿Eso quiere decir, para que le está dando la importancia real que debe tener esta institución a nivel del, de los municipios? Los consejos están por encima de cada uno de los partidos políticos, porque agrupan personas apartidistas e instituciones que no tienen que ver con un partido político. Por lo tanto, agrupan a la sociedad en general, aunque parte de los entes que constituyen sean miembros de partidos sí, que lo que buscan estas instituciones es lograr que se les resuelvan sus problemas en sus diversas comunidades por ejemplo por un ejemplo usted va, va por ejemplo a ugamba cuál es el interés de ugamba eh, como como sector que se les resuelvan los problemas que tiene sí, ahí, ahí, ahí ahí está no tiene el... nada que ver con política sino sí, que claro. se les resuelva su, la situación que pudiera estar pasando en eh, determinado sector y, y ahí es donde nosotros como consejo económico y social llegamos como ente articulador. Por ejemplo, mencionaste Ugamba. Desde hace 40, 30 años, no sé cuánto, se está solicitando la construcción de un puente en Ugamba. Desde el político de hace 40 años hasta el jovencito que sale a una huelga a tirar piedra en estos días, está reclamando y está diciendo y, y hablando de la necesidad que tiene ese sector de construir. ¿Cuál es el objetivo del Consejo Económico y Social? agrupar todas esas voluntades para decirle al presidente de la república el ayuntamiento de san francisco no tiene el, el dinero para construir esa obra le corresponde al gobierno central entonces mire aquí está el reclamo del pueblo que se hace a través de un documento analizado estudiado eh, sopesado con la sociedad civil de san francisco de macorís entonces esa es nuestra prioridad por eso en ese sentido los proyectos que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí esta fotografía fue una reunión de Ángelo y un grupo de nosotros en la Universidad Católica Nordestana con el director de la escuela, con el, el director de la Escuela de Arquitectura, decano de la Facultad de Ingeniería y otros ingenieros, para nosotros exponer cuáles tesis están ya elaboradas que impactan a nivel de la infraestructura de la ciudad, eh, o de comunicación como por ejemplo eh, puentes o, o calles para hablar sobre el desentaponamiento de la ciudad de San Francisco de Macorís de ahí salió un levantamiento eh, hermosísimo que ya estamos compartiendo y de lo cual también por ejemplo el señor alcalde de la ciudad ONG tiene unos proyectos en mano que ya le ha presentado al presidente de la república para ver si haciendo unos puentes de conectividad entre diferentes zonas ...de la ciudad de San Francisco, se puede entonces lograr quitar el desentaponamiento. Porque nos hemos dado cuenta, a raíz de los diferentes levantamientos que se han hecho... ...que al menos tres calles de la ciudad son las que eh, producen todo este entaponamiento... Guzmán Fernández, Caonabo y todo lo que es la Salcedo y la salida hacia Anagua. Hacia ¿Por qué razón? Porque no tenemos una ciudad interconectada de un sector a otro. Entonces, todo el que va hacia la salida de Nagua, por ejemplo, tiene que salir a la Fran Grullón. No hay una interconectividad hacia esa parte desde los maestros donde pueda existir ese flujo de, de vehículos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el ayuntamiento? Haciendo el levantamiento, ya tuvimos ahí dentro de esas imágenes, hubo una reunión con el Intran, la DGC, eh, Transporte, eh, y muchas personas que nos reunimos que tienen que ver planeamiento urbano, el señor alcalde, para poder nosotros ver cuáles son las soluciones a corto, a mediano y a largo plazo para resolver el problema del tránsito. Porque todo eso parece que decir, todo eso es un proceso y por eso es la importancia que registra el Consejo Económico y Social que le está dando seguimiento. Muchas veces nosotros como municipio nos desesperamos. todo eso es un proceso y lo importante es que se está trabajando en eso. Padre, eh, finalmente. Dentro del Consejo Económico, que funciona como veedor, como supervisor, de que esas obras que se están llevando a cabo, que están en pro de ejecutarse, le dé seguimiento para que eso se materialice. Hay, hay un equipo también que va de manera física, personal, para confirmar y darse cuenta que okay, esta es una obra que ya está culminada. Entonces, por ejemplo, con el técnico que tenemos para el poder, como, como usted decía, que sí. cruzaba... Ambos ambos eh, eh, eh, programas, tanto el primero como el segundo, para saber, esta la sacamos, ya esto esta debe seguir incluida. ¿Tiene un equipo dentro del consejo que se encarga de esa partecita ya finalmente? Sí, tres cosas te digo. La primera, sí existe. Nosotros, por ejemplo, como consejo, hemos nos, hemos ido al hospital regional para ver cuál es su proceso, su desarrollo, en qué etapa va el hospital trabajándose en, en el hospital regional que se está construyendo en Huiza. Dentro, nosotros mismos como miembros del consejo vamos y solicitamos la explicación. Hay otro modo de hacer el levantamiento que es con, con los sectores. Cada un, uno de los sectores interesados nos pasa las informaciones al consejo en las reuniones. Por eso entonces nosotros tenemos informaciones directas. Y de ese modo podemos también a ese mismo sector motivarle a que se siga solicitando esa obra que corresponde a su sector. Y en tercer lugar, por ejemplo, en el día de ayer yo termino de firmar una comunicación dirigida al señor alcalde de la ciudad donde nosotros informamos al señor alcalde todas las acciones que ha hecho el Consejo desde el 2020, abril 2020 hasta el 2021, porque somos una entidad que tenemos que informar también al, al, a la alcaldía cuál es el proceso que vamos trabajando. Y solicitamos a la vez los proyectos de planeación de planeamiento urbano y los demás proyectos que están en carpeta que nosotros como Consejo debemos incluir en el Plan de Desarrollo Municipal. Yo te puedo asegurar que con este plan que tenemos ahora, nosotros vamos a hacer algo que no pudimos hacer con el anterior, que fue... Darle a cada institución de San Francisco de Macorís y ustedes mismos, los comunicadores, un plan de esto, un modelo, un, un, un tomo, un volumen, para que ustedes lo puedan tener y cuando aquí vengan a hablar, ustedes quieran hacer un comentario o pedir, esta obra está, esta obra no está, porque no es el consenso, como yo dije, del padre Isaac o de Ángelo Rivera o de la secretaria Narrita o de Freddy Martínez o del, del director general de la UAS, no es del consenso de la sociedad que está representado en el Consejo Económico y Social y que, bueno, como en todo, hay rostros que están delante, como decía al inicio, en esta entrevista está el padre Isaac, pero detrás yo te puedo asegurar que tenemos más de 100 personas trabajando para que este plan de desarrollo 2020-2024 se lleve con la conciencia de toda una ciudadanía, que reclama, que solicita, que propone, que orienta y que define su propio desarrollo en San Francisco de Macorís. Padre, gracias, gracias del alma por compartir y aceptar esta invitación. Sabe que son temas que muchas veces, o casi siempre, pues nos apasionan. Y comenzar a hablar del municipio de San Francisco de Macorís, y sobre todo del consejo que ha venido haciendo un trabajo eh, digno de resaltar, pendiente y supervisando cada una de esas acciones. Eh, sobre todo esas obras que prometidas para San Francisco de Macorís, pues está ahí el Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís. Padre, gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto, ¿verdad?, Así para es. seguir eh, dando a conocer eh, de cómo van los trabajos hechos por, este por esta importantísima institución de aquí de San Francisco de Macorís, que es el Consejo Económico y Social del municipio de esta ciudad. Muchísimas gracias. El Consejo Económico y Social es de todos los Macorizanos. con el objetivo de que tengamos una sociedad un municipio mejor cada día más. Gracias por estar con nosotros el padre Isaac García, coordinador del Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís. Vamos a una pausa y regreso venimos con los comentarios de quienes habla como siempre tratado de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no le cambio que en breve regresamos.